yo ya tengo un video de cómo me maquillo de mí aquí estoy vamos a la fiesta uh -huh. cuando estemos en la fiesta espúcese el video adiós fiesta de Halloween vamos. no no me veo porque eres toda negra vámonos ¡Pobo, dos! Estamos en la fiesta! ¡Ay! ¡No se me trigo. ¡Vamos! Una ¡Coco! Es la ¡Ay! ¡Un esqueleto! ¡Ay, qué miedo! ¡Hay un esqueleto por allá atrás! No me fía, puede ser, ven. Aquí hay puras brujas y puros chavos. Que me ve. Parece, sí. Hay una bruja. por ahí. ¿Qué quieres aquí? Hay una bruja. Sí, gracias. Soy yo. Oh, ella es. ¿Qué tienes que ser? No. A ver, ven. Pero ahorita no. ¿Todavía no? ¿Fueres Anabel? Yo no, soy un de Anabel, sí. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo vienes vestido? ¿No gusta ¿Cómo vienes vestido? ¿Qué aplicaciones, ¿Qué aplicaciones es o qué? ¿Cámara? ¿Qué? ¿Videos? Ya no sabes las fortunas. O sea, no. O sea, es algo para hacer video súper debiado. ¿No? ¿No? ¿Qué se que es así? Eh, El Joker. Mira, te faltó este. Y tú eres parte cojo y parte nada. ¿Qué? Tú eres parte cojo y parte nada. ¡Ay, Enigma Project! ¿Tú eres Enigma Project? Carlos, ¿eres Enigma Project? El que trae esa máscara, ¡ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡No! ¡Sí si me das miedo! Si me... ¡Ese tío sí si me da miedo! ¡Sí si me da miedo! ¡Sí si me da miedo! ¡Sí si me, si me da miedo! ¡Qué disfraz tan horrible! ¡Sí si me da miedo! ¡Para, para, para! ¡No si sí da miedo en realidad. Mírame mi pintaron el pelo con un spray. ¿Eso te pregunté, mijo? Mm, no. Sí, cuando veníamos en camino te pregunté con qué te pintaron el pelo y yo, y yo dije, te dije con un spray. Ajá. ¿Y por qué me lo tienes que decir otra vez? No sé, porque soy Señor, tonto. <risa> porque eres muy tonto. Al yo creo no se le llama tonto si no se merece un disparal. <risa> si querés ya no avanzado este es mío Rafa y el diablo el que le hice con el el que le hice con el que a ver con le hice orejas el disfraz que trae Carlos y me da miedo Oye, el disfraz, el disfraz que trae Carlos y me da miedo Oye, digo que sí me da miedo ¿Qué? No, que se quite la máscara ya. La máscara si se quiere la A mí sí No Y esa brujilla de ahí que está acostada en el suelo No es una bruja Es ninja Ninja y ya, apagando las luces por todo En vez del vecindario Descubriéndose ¿Estás segura que volteaste la cámara? Mm -hmm. ¡Ajá! Ese tío está comiendo Panditas de coma ¿Quién comiendo panditas de coma? ¡Ese tío! Y ahí va mi hermano de Squid mm -hmm. puedes coer? ¿Qué puede comer con esa máscara? Le iba a, a dar una cachetada. pero. Nunca la vas a sentir. Le iba a dar una cachetada. Sharon, le iba a dar una cachetada en su mouse. Eh. No me crees, pues métanse en el cubo de la suerte. ¿Qué? Que me iba a dar una cachetada ahí. ¿Por qué te portas? ¡Hoy juguitos! ¿A dónde vas, eh, bro? ¿Y tú a dónde vas? No tiene ni idea de lo que está comiendo. Porque el pobre bebecillo se está ahogando con las náuseas y azúcar. ¿Eh? Madre mía se llama gordo. ¿Qué son? Julián! El que te da miedo. La miedo. Dice mami. Es el pequeño brujillo. Tú eres la pequeña sin tripas. Se cortaron el lobo. El lobo también con las tripas. Escaperucita roja. Muy seguro. Parece que el lobo te comió. Le comió la Mauser en las espaldas y en las panzas. Sharon si ¿sí? parece una bruja. Ya sé que va a ser misiones secretas. Eso significa que hay que ir con la noche de Halloween. ¿Qué es eso de ahí? Azúcar. Es muy contagioso el azúcar. Amanda Trip. Las trencitas de Amanda Trip. ¡Chucky! ¡Hello, señor Chucky! ¿Cómo va todo y tu novia? ¿Qué? Oh, ¡Ay, sí tengo maluco, papá! No, y mira el disfraz de mi hermanito. Mira, el disfraz de mi hermanito. ¡El, pe el pequeño Chucky! Por eso que alguien se... ¡Ya mi ¡No no, es que el, pequeño come chucky come chucky come el pequeño Chucky del Halloween, el pequeño Chucky de las noches, Chucky, Miren, el pequeño Chucky, Chucky.